El mayor problema de República Dominicana en estos momentos es el COVID problema número uno el segundo y el tercer problema de interés de la República Dominicana de los dominicanos es entre la delincuencia y la corrupción se debate en el segundo y el tercer nivel un cuarto nivel tiene que ver ya con la situación económica. La corrupción antes estaba en el séptimo y en el octavo lugar. Y esto en un segundo. Esto en un segundo y un tercero. Y así usted comienza en efecto Cascada. Y usted se va a dar cuenta que el tema del aborto quizás sea el decimoquinto tema de interés para los dominicanos. Entonces... Es cuando verdaderamente me cuestiono, me pregunto y cuestiono. ¿Por qué traer ese tema que está en el decimoquinto, decimosexto, decimo séptimo lugar de interés como tema nacional? ¿Por qué traerlo a la palestra pública como se ha traído? ¿Por qué hablarlo de allá atrás por la greña y traerlo para acá? Cuando hay temas de interés nacional son vitales a la respuesta me pregunto por qué veamos por ejemplo el presidente de la república de una declaración que está de acuerdo con el aborto con las tres causales lo trajo el tema se lo preguntaron, lo cuestionaron lo sacaron de contexto trajo el tema a colación Entonces, me pregunto por qué. Los que damos seguimiento a la campaña electoral sabemos que aquí se coqueteó el favor con la embajada norteamericana, con la embajada de los Estados Unidos. Y los temas de interés nuestro o de la oposición en ese entonces, hoy del gobierno, eran temas netamente coincidentes con los temas de la USAID, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que a través de la embajada lo promueven en diferentes naciones. Llámese el aborto, llámese la política LG, LGT, LGTB, este el factor racial del derecho de las minorías en fin, esos son los temas de la embajada norteamericana y aquí se mandó un embajador gay a la república dominicana que en plena universidad católica de San Francisco de Macorís en una conferencia fueron muchos los que se tiraron fotos con él de los que predican la moral en calzoncillo porque era el embajador norteamericano. Pero yo estoy seguro que si es otro eh, hito, no le hacen coro, no le hacen coro. Porque aquí somos un grupo de monaguillos, de alcahuetes de los norteamericanos. Por eso se ha traído este tema que no estaba en la palestra pública, que no es uno de los temas categorizados de interés nacional en la actualidad, que no es nuestro problema en estos momentos, nuestro problema es el COVID, nuestro problema es la corrupción, nuestro problema es la delincuencia, nuestro problema es el alto costo de la vida. Según los estudios mercadológicos, no le, estoy, no le está hablando de Wilson, le está hablando de los estudios que manejan los políticos, Ahí es una de las razones por las que ustedes ven que sólo así se justifica que se haya traído el tema del aborto y se haya puesto sobre el tapete. ¿Qué es el aborto? Es la interrupción del embarazo antes de que el feto haya alcanzado la viabilidad. El término viabilidad se refiere cuando el feto puede vivir independientemente de la madre. Aquí se hablan de tres causales. Una de las causales es cuando el feto pone en peligro la vida de la madre. Esa es una de las tres causales, son tres. Cuando es producto de la violación, cuando es un incesto, es decir, que haya sido el producto, haya sido el resultado de una relación de padre e hijos, padre e hija. ¿Eh? Y cuando el producto pone en peligro la vida de la madre. Esto es repetición, porque este es de sumo interés. Los que conocen un poquito de medicina saben que la salud se rige por protocolos. Y los protocolos son los pasos a seguir, los enunciados a seguir, o más bien, los pasos a seguir dictados por un enunciado para la continuidad de de un paciente ante una patología X. Es decir, cada patología asociada tiene un protocolo. Y ese protocolo le dice a ese médico cuáles son los pasos a seguir. Y aquí no se necesita ley para esto. Eso es criterio facultativo. Eso se da en cada ocasión y muchas veces se llega a feliz término o se produce lo que es el embarazo espontáneo o la aceleración del parto, como decimos en los barrios, a su actividad, como decimos aquí en el campo, a jugar a las dos vidas, a las dos vidas, no a una, a las dos vidas, porque el médico es pro vida, no es un criminal. Y el aborto es un crimen. Para mí, el peor de los crímenes es el aborto. Se habla del incesto y se habla de la violación, que la violación también es un tipo de incesto. Y el incesto es un tipo de violación, perdón, mejor dicho, a lo inverso. El incesto es un tipo de violación.